¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Clash of Cars Bueno chicos, si visteis el último vídeo Tenemos dos nuevos coches para fusionar Hoy nos toca el que veis delante Que todavía no sé cómo se llama Pero mirad, necesitábamos Siete coches clásicos Siete fantasmales Tres ambulancias La ambulancia fue la que nos salió Y así podíamos tener este nuevo coche fusionado Y bueno, cuatro donuts le voy a dar, vamos a fusionar y nos vamos a echar unas partidas para que veáis cómo es este coche fusionado. Vale, vamos a fusionar, ahí está. Sí, si sí quiero. Vale, se llama vampiro, no tenía ni idea de cómo se llamaba. Y bueno, pierde salud con el tiempo. Pero muy importante, roba salud al colisionar. Vamos, que si te chocas con los demás coches. Le quitas salud a ellos Y aparte te añades a ti Bueno chicos, vamos a echarnos Unas partidicas, vamos a intentar hacer El número máximo de coronas Que podamos A ver si nos sale alguna buena partida Venga va Coche vampiro Ahí veis que al colisionar Pero entonces ¿Cómo te matan? me pregunto Tendrán que utilizar algún power up Porque de otra manera no me la explico eh vale Si al colisionar no perdemos vida, sino que nos la dan Tendrán que darnos, por ejemplo, con el láser o cualquier otra cosita Vale, ese tiene poca vida, ¿eh? Ah, guas, me, me ha reventado, me ha reventado, pero vamos Vamos para allá No, y al final me mata Pues ya escuché, Uf. Vale, lo hemos matado Estoy que llego, vale, vamos a Vamos a colisionar con algún coche A ver si nos diese Un poco de vida A ver el tema cómo va Ven para acá, ven No hombre, pero no me des Con el power up Aquí mismo En el parque acuático no pasa nada Que luego me decís Que siempre estoy en los mismos mapas Bueno Vamos a jugar en el parque acuático que no es un mapa en el que juegue mucho hemos quedado ahí un poco atrapados pues a ver, vamos a ir cogiendo ya coronas que vaya cogiendo esto un poco de ritmo estaros muy atentos al canal chicos porque seguramente pronto traiga otro nuevo coche fusionado no os, os lo he enseñado pero era uno de los primeros Uf, uf, uf, uf, madre mía, me han quitado todas las coronas vale, vale. A veces por inercia evito chocarme con los otros coches Pero Bueno, si me han reventado, si me han reventado, ¿qué colisión me da más salud? Uf. Yo ahí no he visto que me hayan dado ni una pizca de salud Y me han dado por todos lados por todos lados bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya ayudado a ver cómo es este coche fusionado llamado vampiro y bueno me gustaría dejar si un buen like que os suscribierais si no estáis si no lo estáis no sé qué no sé a qué esperáis y bueno nos vemos en el próximo vídeo ¿eh, chavales